Como ustedes pueden ver esto no es nada nuevo para nosotros, no estamos improvisando, no nos importa a altas horas de la noche o de la madrugada entrarnos en cementerios con tal de regresarle a ustedes la felicidad, no es nada fácil, no, no, no, no crean que, no vayan a pensar que esto es algo fácil para nosotros, es algo difícil. El tema de que podemos ser descubiertos por las autoridades de entrar a un cementerio a la madrugada o por el sepulturero, por el administrador del, del, del cementerio, eso corre ciertos riesgos. Y eso lo hacemos únicamente para usted. Contáctenos ya desde cualquier parte del mundo al WhatsApp 320-696-2816 o al más 57 315-630-4823 si desea un amarre de amor. Atrévete ya y déjate tu